trasladarles oficialmente eh, la, la información sobre la resolución aprobada eh, en el Congreso de los Diputados, la, la proposición no de ley, eh, que de forma muy mayoritaria manifiesta la voluntad del órgano constitucional en el que reside la soberanía nacional español, eh, española de eh, defender una solución al conflicto existente en el Sahara Occidental, una solución que consiste, conforme a las resoluciones de Naciones Unidas, en defender el libre derecho a la determinación del pueblo saharaui y una solución que eh, necesariamente tiene que ser mutuamente aceptada por ambas partes y, como no, por, por los legítimos representantes del pueblo saharaui. No perdemos de vista que la República Árabe Saharaui Democrática es un Estado reconocido por más de 80 países en, en todo el mundo y eh, pues nuestra satisfacción eh, porque eh, las instituciones españolas siguen manteniendo la posición que eh, siempre eh, se ha defendido y que es la posición que se ha acordado en, en las Naciones Unidas. No, no hay otra resolución del de gobierno español de ningún otro. La única resolución eh, constitucional que hay es la del de Congreso de los Diputados y esa posición pues, es unívoca y, y es muy clara. ¿no? Y vamos a trabajar para que eh, además esa posición pues, se conozca y se haga llegar a las Naciones Unidas para que quede constancia de la, de la decisión que ha tomado el Congreso de los Diputados.